Por lo menos eh, Esto ya subo, ¿no? Vale. Vale, cinco 5 o sea, asesinatos poco, ¿eh? O sea, aún estoy calentando. Necesitamos llegar ya a las 10. A las 50. A las 50 partidas, tío, ganada, ¿eh? Del competi. Lo acaba de ver, ¿eh? O sea, y yo, ¿no te das cuenta o qué? No veas, ¿no? A ese se lo reviento, eh. Al sub hermano o sea, Te reviento, hermano. Te reviento. Mira, mira qué guapo, ese personaje también mola eh. Esto es un support Ah, vale, o sea, hola Bro, sabes que te puedo matar a un guantazo, ¿no? Sombra no, eh, perdón, Sombra no, ¿cómo era? Eh, ah, el nombre, tenía un nombre Mierda, que me quita la racha ¡Curse nada! Dios, Dios, Dios, ¿y eso? Bueno, ¿me puede curar? No, no Increíble Mejor del sniper, del headshot, ¿no? Ahora es un poco más complicado, ¿no? O sea, por lo menos yo lo pienso de esa manera Uf, no veo el low mocho, mira, mira, mira Uh, uh. Nice. Nah, en verdad no la hemos marcado mucho Pero ahora me pillo, queréis que me pilla la Windows Maker? Bueno, aunque aquí no aquí no. partida Mario y el Lobo, o sea, en plan Que además, o sea, lol He tenido que jugar 5 minutos <risa> Porque, bueno, ni, ni eso, o Muy loco, la verdad, o sea, me mete una partida hecha Odio eso, sinceramente Estoy roto, ¿eh? Entréname esta, <risa> Ven para acá, hombre Buf, Bondongo, lo capturo yo solo, hermano, se si hace falta me cura, bro. Increíble. Esto sabes quién es. Amor así. ¿Y esto? Ah, vale. Se ha pillado. Es viva. Ah, vale. Y yo que viva tan rara, ¿no? No mueres, tío. Hola, ¿qué tal? Eh, marchando un pedido. de AliExpress por el culo. Uh, Venimos a darte por culo. Uh, Ese es el curandero, eh? eco eco. Escúchame, no te eches la R, Eco. Voy a ir hasta tu hasta tu ah, un perro. ¿Sí o qué? Se suena a la monada. Ah. No, nah, podemos, podemos. ¿Veis? Pero veis, uno contra uno con un personaje eh, Uh, madre mía, he muerto, he muerto Bueno, en verdad, sí no Si sí, no, casi, casi Vale, gracias por ese empujoncillo Hola, bro, sabéis que estoy aquí, ¿no? Qué personaje, bro Ellos son torratas, ¿no? Qué rata Qué ratazo, bro Qué ratazo, hermano Torrateando Voy a durar poco utilizando a la piba de hielo, ¿eh? Este personaje es un poco de mierda no, no, Está gracioso, pero es un poco de mierda Lo guay es que ralentiza, pero ya está Y cuando vayamos a morir, nos hacemos esto me caga la leche. las has encontrado, campeón? ¿Qué le hice? Voy, Momento. Eh, Nada, me voy a quedar aquí. Seco. Voy a hacer esto para que no puedan entrar. que este personaje es un puto support, tío. Y tienes que ir jugando de esta forma. Está gracioso, pero es lento de cojones, tío. Nah. Mierda, eh, que no he instalado. No me jodas, en serio. Hostia, campeón. A ver. Bueno, no. Nada, tampoco te voy a mentir. Nada, no, no ocupa tanto, en cierto modo. Al parecer, lo que instalé solo era el launcher del tener Ah, fuck, sí. Eh, seguramente Mucho más grande para mí el simbolizarte con los animales, ¿no? O por lo menos yo pienso eso No veas lo que meto, gente wow A ver la dinamita allí No veas Dios Mete tela, ¿eh? Cuidado que meto tela, tío El personaje este mete una puta barbarie Bro, ¿podemos defender? Por favor, va a salir de aquí así que <risa> LOL Qué roto que está, tío El personaje este, o oh, Esa para coña y antes ha dicho también, o sea, eh, Mario directamente que eh, tiene un bot, ¿no? Es eh, guapo, tío. Mete tela, chaval, eh. Mete chaval. Bueno, y la Bueno, la bomba ya ni te digo, tío. Hostia, qué putada, chaval. Uh. Esto es mucho más mágico, tío. Mucho más bonito, tío. O por lo menos yo lo veo de esa manera. Vale, ahí tenéis la granada. Bueno, la granada. Vaya tela como meto, tío. Es brutal, coño. A ver. Vaya tela, esa de allí Pero a ver si cargo todas, tío Qué putada, chaval No le he quitado ni, ni un tercio de vida Tú eres güey, qué guapo El güey, el cerdo, tío, el perro, qué guapo Me parece mucho más guapo, tío O sea, literal, os eh, lo prometo Dios Tío, pueden matar a ese, por favor? Tío, y yo era mi cámara de muerte Este personaje está roto, eh, gente, eh O sea, fuera de coña Bueno, miradlo, eh me hago invisible. Me vengo para acá. Y mira, ahí lo tenéis. O Está sea, ahí, o sea, no tiene nada. Y como mucho esto. Hasta luego. Me van a matar lo eh. Qué putada, tío. Es verdad, lo guapo. Este personaje, como siempre digo, pues esto, ¿no? En plan, venir para acá y liarla, tío. O sea, rollo, te metes detrás del enemigo todo el rato y ahora, mira. ¿Lo veis? Es un personaje muy bueno, pero todo el rato tienes que jugar con la E. Y bueno, con la vida del mapa Porque no es un, es un personaje que se ponga vida Y aquí me voy a encontrar uno de ellos Lo veis ahí arriba Y este es el que... O sea, todos los que se quedan atrás Siempre son los que están bajo de vida Entonces este personaje lo que tenéis que hacer Es buscarle las puertas nota. Mira, o sea, me vengo para acá Gameplay Del personaje este de la sombra, tío O sea, y me puedo seguir así hasta... Ya ve, hasta lo que quiera Uh, qué puta buena, eh, buena Hablado de Homer, en vez de eh, cultivar manzana, ¿sabes? El cabrón lo que hacía era básicamente hey, Cazar a los bueyes, ¿no? Y se liaba. ¡Eh! eh ¡Mira, mira! ¡Oh, mierda, mira, mira! ¡Wow, wow, wow, wow! wow ¿Sabes quién llegó? Uy. Estoy roto, gente. Jin está roto. Roto. Increíble. 20 segundos, no puedo hacer nada. Qué gilipollas, bro. Toma, anda ahí. Venga. Que te crees el pro, tío, del de tu equipo, ¿qué? Qué gilipollas, es, tío Venga, a casa. Qué bobo. Este que se nota tengo 4 kills, tío. De loco, ¿no? Ah, entro y mato, tío. Si es que... Tío, alto capo, tío. Y yo. ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace este payo? Que es un normal que ellos. Qué bobo que son, tío. Esos personajes son movísimos, Eh. Cuando tú quieras, chaval. guinzo, Hattori Hanzo, no vean, ¿no? A ver, compadre, no te queda claro que si venga por ti te deleteo, ¿no? De Gratis. Y qué paranoia, campeón. Para mí pasa eso en el equipo y lo primero lo muteo, tío. Me da fatiga. O sea, pero una puta barbaridad la fatiga que te puede llegar a dar eso. Ese tanque, tío, lo tengo que matar, hermano. Hostia, pues, demasiado. Demasiada potencia. Me piré, ¿no? O sea, creo que me he un poco, ¿no? Un poquito. Me fui a Little Beat, ¿no? Vemos la repetición, me mató yo solo, obviamente, por eso es mi repetición de muerte. Le parte un poquito la columna vertebral a, a la Vice, porque ese personaje es Bye de, de League of Legends y. Pero con un.. Eh, como con una minigun. ¿Me pone, bro. Ah, estás aquí. ¡Buf! Mondongo. Ven pa' acá, anda, chalichín. Hermano, ¿me puede curar, pichita? Yo.. Oh shit. Y brigo alguien. Gracias, bro. Gracias. Moira. Gracias. Hola, guapo, ¿qué tal, campeón? Calavera, ¿cómo estamos? ¿Cómo? ¿Va la clase? Después de. ¡Hey, el veranillo. ¿Qué tal estás, campeón? A ver si los turnos al perro, y la verdad es que sí, chapa, campeón. Te di la razón. O sea, la gente en ranque parece que mentira, pero parece que está drogadísima, tío. Te lo juro, menudo perla. No, no, no. La... <risa> de gracias por esa sub tío. ¿Cómo estamos? <risa> ¿Cómo va, por supuesto, este partecillo con flow, ah? Ey. ¿Cuánto tiempo, campeón? Me cago en la leche. Ey, guapísimo. En el último día me acuerdo que, que fuiste a estudiar, wey, tenías un montón de exámenes, rollo biología, matemáticas Madre mía. <risa> ¡Ay, Ramón! No ¡Ultra de evolución, eh! ¡Imperial Dragon. ¡Ey! ¿Eh? Hoy, entre los resumas sin nomás ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo te fueron los exámenes? Obviamente, a ver, lo entiendo O sea, es eh, literal Ah, estás a punto de ganar TFK Estaba agradeciendo, ¿vale? La sub, compadre, amada, hermano O sea, me da igual que me reporte, ¿vale? valoran, me da igual Me da igual Hijo computador. Sí, una locura ¿Y qué tal, campeón? Que hombre, a ver, obviamente Yo que sé, a lo mejor vuestro. Muchos de vuestros padres, rollo Viene el fin de semana y jugáis Pero de día de diario no Que me parece normal Para poder llegar a hacer focus Al máximo ponente a los estudios O sea, que después lo vais a agradecer Porque no vais a perder tiempo Ya sabéis por dónde voy Muchas gracias campeón Ole tus huevos, tío Por ese Megasuit ¿Cómo estamos? Y eh, también como tallo De nuevo Ahora Estabas en el disco, ¿no? Campeón Para darte ahora los roles